Gente del mundo, soy Iki, espero que la estén pasando bien. Seguimos con Godot. Hoy les voy a mostrar algo simple, que es cómo meter un archivo a nuestro proyecto. Un recurso, una imagen, lo que vos quieras tenerla en nuestro proyecto. Es muy simple, pero hay gente que se pregunta cómo hacerlo. Entonces vamos a ir directo al grano. ¿Cuál es la forma más eficiente? Ok. Lo que vamos a hacer directamente, fíjate, yo a mi juego le quiero agregar el dibujo de una paleta para poder hacer el ping pong. Bueno, después vamos a estar agregando personajes. Si queremos hacer un juego de disparo, bueno, vamos a agregar el personaje que va a disparar, el arma, etc. En este caso voy a agregar a lo que hice en Paint, que es la paletita para jugar al ping-pong, a un, un ping-pong básico. Fíjate que es un rectángulo blanco hecho en Paint muy profesionalmente, ¿ves? No tiene nada raro, es, son tres píxeles. Te lo voy a dejar en, en la descripción para que lo descargues por si te gustó esta obra magnánime de arte. O podés importar la imagen que vos quieras. Pero bueno, ¿ves? Acá tengo el archivo guardado que yo quiero meter en mi proyecto. ¿Cómo meto esto en mi proyecto? Muy simple. Lo copio o lo corto. puedes creer que ir derecho a copiar o cortar. Yo me lo voy a llevar directamente. Lo voy a cortar. Voy a buscar mi carpeta del proyecto actual. Fíjate, yo en proyectos Godot tengo este proyecto. Y básicamente esta parte es la que me está leyendo para este proyecto. Toda esta carpeta me la está leyendo. Es decir, todo lo que esté acá adentro va a ser leído y compilado para este proyecto. Bueno, todo lo que yo ponga dentro de la carpeta del proyecto, básicamente va a ser leído por el proyecto. Lo que sí conviene tenerlo organizado. Entonces si vos tenés, vas a meter una imagen, me conviene tener una carpeta que se llama imágenes. Lo conveniente, por ejemplo, yo ahora voy a crear algo llamado Sprite, porque así se llaman los, las imágenes de un juego, los personajes y demás en 2D. Okay? En 2D se llaman Sprite. En 3D las imágenes se llaman texturas, básicamente algo parecido. Entonces, adentro de la carpeta Sprite que acabo de crear, voy a mandar mi, mi archivo. ¿Tiene que llamarse si sí o sí, Sprite? No. Esto es porque yo me organizo mejor así. Después ya sé si quiero modificar una imagen donde tengo que ir. Ok, si sí, sí la quiero modificar, porque si no voy a tener 20.000 archivos. Un juego tiene muchísimo archivo y va a estar perdido y no lo voy a encontrar. Entonces acá directamente vamos a pegar y tengo ya mi archivito. Fíjate que si vuelvo al proyecto, acá tenemos algo que se llama sistema de archivos. Y me va a estar listando todos los archivos del proyecto. Y fíjate que me acaba de actualizar y se ve la carpeta sprites ahora. Si expando ahí, veo tranquilamente que está mi archivo paleta.png. O sea que me lo leyó. Si querés eliminar un archivo porque decís, bueno, esto ya no lo quiero más. No te recomiendo, al menos pasaba en Godot 3 y Godot 2. En Godot 4 creo que el problema persiste, no lo sé. No te recomiendo eliminarlo desde Windows o desde acá o desde linux donde estés, desde el explorador. Tenés que ir acá y eliminarlo desde aquí. Suponete yo, en mi caso, la escena ping pong 3, como voy a trabajar en 2D, la de 3D que la acabo de crear a propósito, la voy a eliminar porque no, por ahora no la voy a usar. Después la vamos a crear. Entonces voy a eliminarla. Me dice eliminar los archivos seleccionados, no se puede hacer pum, listo. la eliminé. ¿Por qué te digo esto? Si vos lo eliminás desde acá afuera, mayormente por ahí no tenés problemas pero también puede ser que God no te reconoce ese cambio trata de buscar esa escena porque dice yo tenía una escena y por qué se eliminó y no la encuentra y te puede dar un error y te puede romper todo el proyecto entonces lo mejor siempre es si vas a hacer alguna eliminación hacerla directamente desde el sistema de archivos el cual no es tan agradable de ver como un explorador pero bueno dentro de todo se, se maneja bastante bien Así que quédate ahí sintonizando porque vamos a estar haciendo maravillosos juegos. Como siempre digo, compartí, suscríbete, dale me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.